Perfecto. Eh, siempre que empezamos una entrevista, o Sebastián, nos gusta que la persona que entrevistemos eh, se presente, eh, nos diga quién es, eh, a qué se dedica y un poco cuáles son su, sus intereses. Vale. Eh, eh, pero de, en este caso, ¿qué es lo que digo? ¿Lo de pasos virtuales o lo de.? No, no, a nivel personal me refiero. Para que la gente te contextualice, eh, pues un poco, pues mira, soy Sebastián, soy de tal lugar y me, me gustan los museos y poco más. Simplemente no. una presentación breve, ¿vale? Vale, vale. Cuando tú quieras empiece. Pues eh, me llamo Sebastián Vaquero Vicente, soy de, de Viajadas y eh, me gusta muchísimo las fotografías, las nuevas tecnologías. Eh, la cultura me gusta muchísimo ir a museos y lo que pretendo es coger eh, toda esta experiencia y todo lo que tengo, coger y unirlo. Genial. Por eso he sacado un proyecto que se llama eh, paseosvirtuales.org. Genial. Jaime, si quieres, pregúntale. Sí. Eh, bueno, Sebastián, ¿en qué consiste el proyecto? Pues el proyecto eh, consiste en llevar eh, los museos. Eh, principalmente quería llevar el museo de Extremadura, de Extremadura. Lo que pasa es que ya estoy poniendo también más museos de, de otros sitios, eh, a todos los centros educativos, centros especiales. Eh, eh, mayormente, vamos, aunque lo puedo ver toda la gente con conexión internet, todos los que tengan conexión internet. Mayormente quiero que, que se lleven a los colegios y, y vamos, porque pienso que la cultura hay que empezarla desde abajo, hay que empezarla desde los niños. Y entonces lo que quiero es que toda esa cultura se lleve a los niños y ellos vean realmente lo que hay, que se lo digan a sus padres y desde ahí pues ya empiecen a acercarse y, y verlo. Genial. Eh, estamos hablando de que esto es un proyecto totalmente voluntario, de manera altruista. Eh, sí. ¿Por qué este proyecto? Es decir, ¿en qué momento tú te levantas un día y dices voy a hacer esto? Pues viendo a mi chiquilla. Porque la estaba, eh, eh, estaba viendo estudiar, tengo una de 16 años, estaba viendo estudiar y a la vez yo estaba viendo museos para eh, donde, vamos, elegir un sitio de vacaciones uh -huh. y ver lo que había por, por, por esa zona. Y entonces, eh, viendo los museos y tal, la verdad que en un principio me parecieron, me parecieron muy pobres, me parecieron que tenían fotografía, alguna cosa de 360 grados. Y pensé, digo, bueno, digo, tiene que haber algo más. Digo, aparte de esto, digo, otra forma de coger y demostrarla. Digo, ahora mismo mi hija pueda acceder a todos esos museos que, segura, segura seguramente, lo mismo ella que, que compañero suyo del colegio, eh, no van a poder tener acceso nunca, porque os pillan muy lejos, o luego cuando empiecen a trabajar no van a poder editar. Y mirando por internet, bueno, había encargado yo una, una máquina, de, vamos, una, un sistema que es una cámara, eh, un sistema complejo, que se utiliza en inmobiliaria. Y lo había encargado como una forma de coger y, y sacar también algo más de dinero, porque él está trabajando en la junta por la mañana. Luego por la tarde de las tenía libres, digo, pues voy a buscar otra cosa más. ¿Te refieres a una cámara de 160, verdad? De, no, es una cámara, eh, es mayor ya de 360 grados, es de... Sí, creo eh, que la he visto, qué es casa, un Te hace la maqueta de un local o de un lugar y por eso lo utilizan las Eh Sí, lo que hace es... Bueno, es que es un sistema que realmente eh, ni hace fotografía, ni vídeo, ni nada, lo que hace es recoger muchísimos datos. Eh, se va colocando la cámara, va haciendo giros a 360 grados, se van recogiendo todos esos datos, los sube a un servidor con inteligencia artificial y los procesa, y de ahí es donde saca el, el vídeo. Y yo en el momento que llegó la cámara, la monté aquí en el, en el comedor y vi lo que podía hacer, es cuando me di cuenta, digo, bueno, digo, pero si todo esto digo, se puede aplicar en inmobiliaria, Digo, pues los voy a coger y lo voy a aplicar en los museos. Digo, porque es que digo, igual que se puede aplicar a ellos, se puede aplicar en los museos. a cualquier tipo de espacio? Y a cualquier tipo de espacio, entonces, viéndole tal, con eh, lo que he comentado antes, de que había muchos sitios que seguro que no iba a poder, que iba a tener acceso a ellos, digo, por lo menos, digo, por mi parte, digo, voy a procurar hacer todo lo posible, digo, para que por lo menos Extremadura lo conozca. Lo mismo ella que los amigos. Sí, sí. Lo que pasa es que luego ya he ido metiendo museos también de, de por ahí fuera porque es que me ha parecido muy poco lo que, lo que yo estoy poniendo de Extremadura, me ha parecido sí. muy poco para la página web y entonces he ido incorporando de, de otros sitios de, de otra parte del mundo. ¿Has tenido algún problema con algunos museos? Creo que vi que había estado en Lourdes. Sí, de, he pedido, vamos, eh, muchas veces me he llegado a pedir... Sobre todo, que no por el hecho de difundir la cultura, que al final cualquier tipo de obra de Lurre lo encuentran en Internet, pero entiendo que las medidas de seguridad que tendrán ellos pueden chocar a veces con tanta información grabada por tu parte. No es eso exactamente lo que, lo que choca, lo que más está chocando, eh, vamos, en el último museo que he estado viendo, eh, no sé qué hasta, punto, hasta qué punto, es la, eh, ¿cómo se llama? la ley de propiedad intelectual pero es que eh, porque cualquier tipo de obra que encuentras en esos museos la pones en internet y aparecen miles de imágenes, vídeos, sí, sí. etc. Es que eso, eso lo que me choca a mí, eso es lo que me choca a mí. Como algunos museos dicen eso, eh, otros directamente ni, sí, no, que no, es no. lo que me molesta, me molesta la verdad que directamente ni se molestan siquiera quieren contestarme y luego eso eh... Unos dicen eso de, de la ley de propiedad intelectual, pero, pero es que entra allí todo el mundo, o se ha de hacer fotografía de hacer vídeos, de... Sobre todo porque video. tú no lo estás comercializando, porque no es que tú vayas a convertirlo en un, un vídeo de pago o una camiseta... También. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no tiene sentido ese aspecto. No, no, no, no. no, no. Además que eh, aquí eh, con esta tecnología lo que se crea es un... Eh, un acceso es lo, lo único, se descarga un enlace, que ese enlace... Eh, bueno, la verdad es que sí, el servidor tiene que estar por razones de la cantidad de millones de datos que coge y que se van actualizando, conforme va avanzando la tecnología, se van actualizando. Necesita estar en ese servidor, pero luego realmente lo que se crea es un enlace y ese enlace, lo mismo puedo ya eh, dar yo acceso a él, como puede coger un museo y decir, no, no, yo soy el que quiero que, que este enlace, eh, eh, yo soy el que quiero que se que dé permiso a él, mm. quiero que lo vea tal gente, quiero que lo vea esta otra o tal, eso lo pueden hacer directamente. Genial. Lo único es el servidor, eso sí, vuelvo a repetir, el servidor eh, tiene que ser específico ese porque además la, la empresa no, no lo suelta, ya hemos tenido y tanto en inmobiliarias como yo en esta parte, comunicaciones con ellos y dice que, que no, que esta tecnología que de momento que no, van a, eh, que no van a consentir en que estén otros servidores fuera de, de lo suyo. Vale, entonces Sebastián, el, ¿el alumno cómo puede acceder a ese enlace? ¿A través de la página del museo o, a través, ¿o tú tienes un blog o una página donde pueden acceder? Se pueden acceder desde cualquier sitio directamente pasando el en enlace en la página, en el museo, en redes sociales, en cualquier sitio, porque es un enlace que realmente no ocupa nada, ni en ordenadores, ni en teléfono, ni en nada. No ocupa nada. Se puede acceder desde cualquier sitio, desde red social, eh, lo puedes poner incluir en, en la página web del museo, incluso se puede. Eh, se facilita también una incrustación para la página, para que no haya problema ninguno. de, de Y ya está, ¿qué pasa? Oye. Vale, como hemos dicho antes, eh, esto es totalmente colaborativo por tu parte, es decir que aquí nadie te ayuda ni nada, pero si alguien quiere ayudarte, si alguien quiere colaborar contigo, ¿cómo podría hacerlo? ¿O... Pues realmente lo único que, que quiero es que se, se difunda. El único, que coja y todo el que tenga oportunidad, que le diga al amigo suyo, que le diga, oye, mira, o al padre, mira lo que, lo que he encontrado, mira este museo, tal, cual, ya está, lo único que pretendo es, es eso, difundir y, y ya está, y la única forma, bueno, la mejor forma de coger y ayudarme sería eso, que coger y se difundiesen entre, entre incluso los mismos alumnos y ya está, es que lo único que pido es eso, es difusión y ya está, es lo único que lo he rompido. Eh, Estuve viendo tu, tu web y la verdad es que sobre todo hay mucho contenido de Extremadura, realmente. Eh, ¿Te falta algún sitio de Extremadura que eches en falta o que hayas tenido algún tipo de problema a la hora de, de grabar? Hombre, me encantaría el Museo Nacional de Arte Romano. Me encantaría de, de hacerlo. ¿Y lo has intentado? O... Sí, sí, lo he intentado y precisamente el que me ha dicho que, bueno, tenía que esperar eh, respuesta de Madrid, sé que, y estoy totalmente convencido de que los, tanto los técnicos, como la directora, como el personal aquí del museo han hecho todo lo posible, mm -hmm. pero los servicios de, de jurisprudencia de, de Madrid han dicho que se, me, que se podía meter en, en la ley de propiedad intelectual. Entonces ha sido el problema serio por parte del museo, al contrario, lo estoy totalmente agradecido porque en el momento me han apoyado, o se han interesado muchísimo, los ha gustado mucho, pero quien manda, manda, manda desde Madrid y bueno, es, y es, ya un, está. es una pena es que porque realmente es un, es un museo nacional, como has dicho, es decir, que todos somos dueños de, del contenido en su interior y tú únicamente lo que intentas es difundirlo para que, como dices, llegue a más gente. Y sobre todo llega a la gente joven, ¿no? que estamos hoy en día muy conectados a las redes y creo que es una muy buena base para eh, el gusanillo de la cultura, de conocer museos, que creo que es una actividad y es, un, es una acción muy importante, lo, lo tengo. Eh, pues nada, Sebastián, con esta última pregunta terminamos. Eh, muchísimas gracias por darnos la Muchas gracias, un a Sebastián.